llama ramerías y puterías. Una señora que acaba... Sí. Um, right. La mm. Antonio Cruz Guerrero, alias El Tony, mejor conocido en Los Ángeles como Little Man, from Florence. Nos encontramos aquí en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, Distrito Federal. Um, pues llevo años de Los Ángeles escuchando la música desde que comenzó eh, desde los 80s y pues ha sido la única música que conozco. Sí he escuchado de otras músicas pero no me entienden. No, más bien yo no las entiendo. Pero pues decidí escribir mis canciones porque pues ahora sí que puedo expresar lo que sentimos en el barrio, lo que sentimos en la cárcel. Ahora sí que buscar una manera para expresarnos, de otra manera, pero sin, ahora sí, violencia y sin poner cosas, ahora sí, de otra manera en las pardas, en las paredes, ¿no? la hacemos con música, antes era con violencia. Eh, uno era subconsciencia, estamos hablando de subconsciencia porque pues ahora sí que la sociedad, luego se están bien dormidos. Luego hay muchas verdades que están eh, distorsionados, eh, hay muchas cosas pasando como los alumnos que ya no sirve ser alumno, prefieren ser narcos porque a ser alumno, pues qué, es, qué incentivo tiene un narcofosa. Entonces nosotros pues con la música y lo que queremos expresar eh, de la conciencia de la gente, pues tratar de extraer un poco de las negatividades que tienen en la mente y alimentarlo con cosas positivas por eso nosotros estamos ahora sí que somos unos humanos reciclados si quieres no estamos tratando de abrir la conciencia de la gente abrir sus mentes un poco más ya no escribir más de pandillas de armas ya estamos un poco cansados de escuchar de violencia pero pues todavía a la gente le gusta escuchar no sé por qué um, el tema, a veces el tema, si estamos en el amor, pues llega de cómo te sientes en el momento. Si estamos uh, enojados con la sociedad, pues eh, tomamos una canción como la de subconsciencia. Eh, si estamos ahora sí enojados con los otros raperos porque hablan en sus canciones puras tonterías, eh, atacamos. Creo que el humor del humano es... Eh, la parte más importante de donde nace una canción, eh, más que todo lo del alma, ¿no? Tiene que nacer aquí y de ahí escoger las palabras correctas e impactantes para que la gente que lo escucha, pues, no lo toma como cualquier otra canción, ¿no? O sea, tenemos que buscar algo profundo, ¿no? Eh, estando en Cana, ¿qué es la música? Estando en Cana para mí es el rap. Estando en Cana aprendí muchas cosas. Eh, he pasado muchas cosas en mi vida, buenas, malas. Y pues la música, ahora sí como va un viejo dicho, la, la música relaja a la bestia. Y nosotros somos unas bestias, ¿eh? deja de decírtelo. Pero estamos relajados con nuestra música, estamos relajados en poder escribir, expresar lo que sentimos, ahora sí, para que ustedes que nos vienen a ver y nos vienen a hacer este tipo de eventos, para nosotros es algo bonito porque esto ya se va afuera de la cárcel, esto ya, una parte de nuestra alma ya se va para afuera, ya no estamos tan sometidos a la cárcel. Oh, yeah. La fraternidad es la hermandad que nosotros manejamos aquí en la cárcel, eh, si decimos mafiosos, es eso, si decimos mafiosos se espantan, si decimos pandilleros se espantan, si decimos otras palabras se espantan, entonces la fraternidad, esta es nuestra hermandad, Ese es lo que estamos manejando aquí en Distrito Federal, una hermandad de música, de rap, que nosotros estamos promoviendo un rap canero, o sea un rap de la cárcel, rap con historias de la cárcel, que no nomás hablamos de la cárcel, hablamos de cómo llegar de la cárcel afuera. Y pues ahora sí que nuestra música es lo que nos mueve, es lo que nos emociona para estar en lo que estamos al diario. ¿No? Sobrevivir y salir. Bueno, teardrop. Teardrop. Flaco, La Esperanza. ¡Malo! No, no, no, no. <ríe> ¡Grizzly! A huevo, Morales. MC Cyrus. MC, MC Rai. Cachete, el enamorado, el enamorado ACG, Antonio Cruz Guerrero, para servirles, esto es la fraternidad. Oh, yeah. Pues yo llegué a la penitenciaría, ah. al módulo 7, fue donde empecé a escribir. Llegó Sairis de La Nueva, empezamos a escribir, eh, componimos este, ¿qué será una canción o dos ya de ahí me bajaron a la población, conocí a Tony, fue cuando empecé a escribir con él y se fue armando la fraternidad. Le platiqué de Sairis y, me, y me, me comentó que hay que sacarlo de ahí, por obras del destino pues se fueron a juntar ellos en el módulo 12 esto la fraternidad Nos conocimos, eh, la fraternidad nació en 2012 en un evento donde lo sacaron del módulo a rapear aquí con nosotros, él estaba en un, en un dormitorio, yo en otro, nos venimos juntos, hicimos un espectáculo y de ahí nació la fraternidad, la, ahora sí que ese fue el día que iniciamos las canciones ¿no? Pues a mí me mantiene fuera de la cárcel, ¿no? Me hace pensar otras cosas y me olvido de toda la libertad que hay en la cárcel. Es lo que a mí me a estar bien y estar bien con mí mismo. ¿sí? Pues yo le puedo decir que yo nací con el rap por dentro. Yo desde que tengo uso de razón me encanta el rap y lo mío es la música. Y pues llegar a la fraternidad es algo que representa... Algo muy importante y muy representativo en mi vida porque así como los ve malos a todos estos tipos, pues por adentro son, son a toda madre y pues la fraternidad representa. Uh. Eh, Naomi, Viri, toda mi familia en Los Ángeles, las quiero, los amo y pues toda la sociedad échale ganas. MC Puny Necro Rhymes, Old School Records. Uh, yeah. no, pues Tepito barrio bravo también ¿no? <risa> ¿Sí, Hasta Tepito Barrio Bravo <risa> Yo Hasta ver, Los Ángeles en Ways LA Baby Update ¿Vale? Puma pues ah, Y los oh, en esa huevo. ¿no? Ah, ah, ah, ah, pero es palacio Muchísimas no gracias también por ustedes no Legenda por